nada más lindo que volver a verte quisiera que todos los días estuviera presente que el mundo se me acaba si no estás enfrente por eso daré a mi vida para poder tenerte estoy concentrado en la música y la y, pero es imposible que me olvide de esa llori no me saco de la mente todo su peso en la música y el amor pero es imposible que me olvide de su llori no me saco de la mente tu su peso de su cuerpo estoy preso te pienso cada noche y cada día te dedico cada una de mis poesías siento en el corazón el alma y en el cuerpo en mis sentimientos y en mis pensamientos Quiero tu labio rozando lo mío Quiero tu cuerpo siendo mi abrigo Quiero tenerte conmigo Pero que valore cada letra que te escribo Yo daría todo por ti O daría todo por mí Pongámosle a esto un fin Hagamos un final feliz eh. Yo estoy concentrado en la música y la money Pero es imposible que me olvide de esa shorty No me saco de la mente tu su centrado en la música y el amor pero es imposible que me olvide de su y no me saco de la mente tu su beso de su cuerpo estoy preso de su cuerpo estoy preso